¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. ¡Milhouse! ¡¿Qué?! ¡Se está, está acabando el evento! ¡Gózate lo que diga. Ok, compis, ha llegado la hora de hacer la review de esta semana, que a mi parecer es la mejor semana. ¿Por qué? Ya lo estarán mirando 40 de oro por estas mega armas Que están bien OP de verdad Esa desintegradora Ignis Es muy OP Así que el que decía Me voy a ir del juego O, o perdí mi cuenta No voy a seguir jugando Pues ya no tienen excusa Miren estos Prácticamente hoy es la mejor manera De empezar de nuevo como novatín Porque wow Quiero, quiero decir que Dele te amo desde ahora es que se la sacó, se la sacó. Ustedes díganme qué opinan de esto y suscríbanse. Y pues bueno, bueno, compis, tranquilos, porque ya ha llegado, ya estoy aquí para avisarte, para notificarte, para decirte de que ya tenemos una nueva semana en Respawn. Y en este video vamos a estar revisando qué es lo nuevo en Respawn, qué es lo nuevo que nos ha traído DL en esta semana. Y pues bueno, ya les digo, quédense hasta el final, porque en este video van a ver dulces gratis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 Y bueno, en el tercer paso Ya vamos a calmarnos Un poquito Ya vimos cuáles son las recompensas De esta semana, ya vimos Qué es lo nuevo en respawn En esta semana, o lo estamos Viendo, así que vamos a calmarnos Vamos a calmarnos un poquito A liberar presión Vamos a comentar algo ahí abajo Lo que queramos, de verdad Lo que quieran, pueden comentarlo Allá abajo, este canal es de ustedes Más que de respawn o no de cualquier otra cosa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 Rey Arturo, porque es lo mínimo que merece alguien que está suscrito a mi canal, es lo mínimo que te mereces, crack ¡Ay! Así de fácil, así que ya saben estaré esperando sus comentarios y los más creativos los pondré en el próximo video Y en el cuarto paso lo que vamos a hacer es mentalizarnos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 Y en el quinto paso, ahora sí, vamos a ir al videojuego. Claro que sí, después de acabar este video, vamos a ir al videojuego, vamos a ver qué es lo nuevo en Respawn por nuestros propios ojos. Y pues vamos a volver a este video después para comentar, ¿sabes qué Luis? Ya vi por mis propios ojos qué es lo nuevo en Respawn. Está muy bueno. O está muy malo, como ustedes quieran Y pues si quieren confundir a los que no ven todos los videos A los que no ven el video completo Pues vamos a poner el emoji de un corazón verde Ya saben, vamos a ver si logramos confundir a la gente en los comentarios o ¿ok? qué Para ver si se ven todo el video, ustedes verán Vamos a ver si los podemos confundir al menos Y pues nada, pasemos al paso número 6, el paso número 6 en realidad no es un paso, el, el paso número 6 soy yo agradeciéndoles y diciéndoles que muchas gracias por ver este video, por estar aquí y pues bueno a los que hagan todos los pasos que les dije pues les dejaré un moderador para que cada vez que yo haga un directo o haga una emisión premier de mis videos, pues, puedan tener su moderador y moderar ahí el chat. Así que ya saben, compis, ustedes verán si me quieren poner el trabajo de ponerlos a todos de moderador. Que es algo que está pasando actualmente? Actualmente eso está pasando. Tú entras a uno de mis directos, a uno de mis emisiones en, en vivo, por decirlo así. Y todo está lleno de moderadores por todo lado, así que bueno tú verás si te quedas sin tu moderador No lo sé Y bueno, sin nada más que decir Chicos, compis eh, Muchas gracias por ver este video Por estar acá Por todo lo que hacen día a día Y nos vemos hasta la próxima Un saludo a todos Un saludo a los viejos Y nos vemos hasta la próxima